Lo primero es si uno no conoce los derechos que tiene, no los puede defender. Y el Estado tiene que estar presente para todos, ciudadanos, vecinos, vecinas de la zona que lo necesitan. Por eso es importante... Eh, las jornadas que tienden a concientizar que cada uno, cada una de nosotras puede tener la elección que quiera y que necesitamos un Estado que respalde nuestra elección de vida. Tener una casa de la mujer como esta lo que muestra es el Estado presente. La violencia de género existe porque hay una decisión política que exista. Si las mujeres no podemos acceder a ah, dispositivos como este para poder salir, cortar con ese círculo de violencia, cortar solo es muy difícil. Entonces, eh, que esto exista, lo único que muestra es que cuando el Estado está presente se bajan también los niveles de violencia. Si tenemos una muerta cada 23 horas es porque dejamos de tener un Estado Nacional presente y porque esto hay que replicarlo nacionalmente. Estuvimos participando todos juntos de esta actividad y en esto que tiene que ver con la diversidad sexual, con que, con que todos somos iguales en definitiva, ¿no? Nos nosotros pusimos en marcha esta, esta Casa de la Mujer, la Dirección de Política de Género y de Diversidad Sexual, con el recuerdo constante de esas 2.895 mujeres que fueron, fueron asistidas a partir de, de estas políticas, a partir de este Estado municipal, y nos parece y estamos convencidos que, que para esto está el Estado, para, para proteger. Esto nos pone en el lugar de estar, de estar todos los días juntos, construyendo... Un hurlingan distinto, una provincia de Buenos Aires que tiene que ser distinta y un Estado Nacional que vuelva a abrazarlos a todos. ¿no? Y muy feliz de tener la Vicky acá con todo lo que ella representa desde todos y cada uno de estos temas, ¿no? desde su lucha, desde su compromiso y fundamentalmente desde el lugar donde, donde nos gusta estar a nosotros que es decir lo que sentimos y estar todos los días trabajando y poniendo el cuerpo por cada una de, de, de nuestras mujeres, de nuestras compañeras, de, de todas, de todos y de todes. Así que bueno, bienvenida Vicky Onda Urlinga, muchas gracias por estar acá, te queremos mucho, te abrazamos con el corazón y vamos a seguir trabajando desde la Casa de la Mujer para todas y cada una de aquellas que así lo necesitan.